Nos encontramos en pleno Campodromo, donde fue la gran entrada Virgen del Carmen. ¿Cómo está, Madeleine? Así es, Franco. ¿Cómo están, compadritos y comadritas de todo el país? Bienvenidos a su programa número uno en folklore Alegría de mi Corazón. Exactamente. Y para ello vamos a agradecer a todas las personas que estuvieron presentes para que todos se dieron cita a esta gran entrada acá en Santa Cruz de la Sierra. Y para ello, antes de seguir comentándote más, vamos a agradecer a la empresa que pone la confianza en alegría de mi corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la televisión. A las diferentes fraternidades que nos siguen, colegios, ballets, fraternidades de danza pesada, danzas livianas, danzas autóctonas y toda la familia folclorista y no folclorista que nos sigue de diferentes puntos del país. Madeleine, comentando gracias a quien está así, guapa, hermosa, como siempre en cada programa. Muchas gracias, Franco. Siempre agradecer a la tienda que me viste programa tras programa. Diseños y creaciones Solange, siempre encargada de mi vestuario, programa tras programa. Y cada evento que tengo, ya sea en las recepciones, ya sea en los bailes. Y en esta entrada no puedo ser también indiferente. Eh, para todas las comadritas están invitadas a pasar por la zona de la ramada calle Vitu, y puede Comercial Oruro, Planta Baja Local, número 19. Ahí está la sugerencia para todas las comadres, para todas aquellas hermosas eh, paseñas y no paseñas que quiere vestirse así como Madeleine lo no puede hacer en esa dirección que ella indicó. Madeleine. Fue una entrada espectacular lo que se vio el pasado fin de semana acá en Santa Cruz. Así es, Franco, como cada año nos trae esta entrada de la Virgen del Carmen, una emoción, la alegría. Hasta hoy en día estamos emocionados con la diversidad de danzas, colores, la música. En realidad es, es, es emocionante estar ahí como folclorista, vamos disfrutándolo año tras año. Exactamente, y no podría faltar la gente. Eh, esta, esta gran sí, entrada sí. poco a poco va trayendo turistas de afuera, como también de otro departamento. Y lo más importante es que la gente de Santa Cruz viene y lo apoya. Porque fue un espectáculo al mach, a, a lo máximo y lo más importante de todo esto que la gente disfrutó. Las bandas vinieron directamente eh, eh, desde Oruro, La Paz y no podía ser diferente también banda de acá de Santa Cruz. ¿no? Y también tenemos que remarcar, Franco, la organización que ha habido con las COFOBIC, No ha habido muchos baches, ha habido la participación de más de 60 fraternidades en danzas livianas, pesadas y autóctonas. Y la verdad, un año más se realza esta gran entrada. Y sin más que eh, perder el tiempo, vamos a mostrarte en este primer bloque las mejores imágenes a través de Aviella la Televisión. ¡Veamos! o Así de esta manera te vamos mostrando las mejores imágenes que sucedió en la gran entrada Virgen del Carmen. Luego de este corte comercial tenemos mucho más. Y vaya el cordial saludo para todo nuestro compatriota que nos venga a través de las redes sociales en diferentes países, como también a los nueve departamentos desde Santa Cruz de la Sierra. Madeleine, continúo con más. Así es, Franco. Nos toca irnos con el segundo bloque del resumen folclórico de esta entrada de la Virgen del Carmen. Eh, ya teníamos un clima muy fresquito, como se puede decir. Ha estado muy temperaturas bajas la semana pasada, pero compuso para este día sábado, ¿no? Exactamente, la gente no le interesó lo que es la parte de la baja temperatura, pero disfrutó y asistió. Y para ello también vamos a ir mandando saludos para las diferentes fraternidades pesadas acá en Santa Cruz y reconocida más que todo, ¿no? La señoría Ligimani, los verdaderos alcapones, nuestros grandes amigos de Cocani también, que disfrutaron al máximo en esta gran entrada. Sí estuvimos viendo este segundo bloque de todas las danzas livianas pesadas y diferentes danzas autóctonas que hacen presente por el camódromo año tras año. Compadritos y comadritas nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero no se mueven cada una y mucho más de alegría de mi corazón. De esta manera continuamos con más de alegría de mi corazón, trayéndote los mejores momentos que fue eh, la gran entrada Virgen del Carmen acá en Santa Cruz de la Sierra y como siempre año tras año la organización va eh, tomando de la suya en esta bonita organización y lo más importante... Haciendo participar diferentes fraternidades, diferentes danzas de nuestra amada Bolivia, Madeleine. Gracias Franco, queremos aprovechar para mandar saludos a todo el directorio de las COFOBIC y también del CEREPA que han estado presentes este fin de semana por la organización y el gran trabajo que tiene el señor Nelson Canaviri, presidente de esta gran institución y también al señor Hugo Balboa, presidente. Y por qué no, no nos vamos a olvidar de las reinas también de esta gestión 2019-2020 que es de la Sociedad de Moreno Santa Cruz, también de los Tincus Jairas y de los Caporales San Simón. Así de esta manera, un año más, donde estuvimos llevándote toda lo que es la Gran Entrada Virgen del Carmen y por supuesto a través de este resumen. Y seguramente con el compromiso de lo, en los siguientes años de llevarte hasta tu hogar, hasta donde te encuentre todo lo que se lleva a cabo en la Gran Entrada Virgen del Carmen acá en Santa Cruz de la Sierra. Así es, Franco, y nosotros como programa folclórico Alegría de mi Corazón, siempre con el firme compromiso de unir Bolivia a través de las pantallas de Avia y a la televisión. Y para ello, ya en la parte final, nos vamos agradeciendo a las diferentes empresas que ponen la confianza y alegría de mi corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la televisión. A la tienda que me viste programa tras programa, creaciones y diseños Solange, que te ofrece todo en general lo que viene a ser la moda de la cholita paseña desde los centros, la manta, la pollera y los accesorios en general. Puedes encontrarlo en la zona de la ramada calle Vituipo y comercial Oruro, planta baja local número 19. Y ya, de esta manera, nos vamos, nos reencontramos en un próximo programa.